Historias más allá de la cúpula del iris humano. Cabeza y pintando la cresta de colores, y de repente destruyendo todos los conceptos que viniendo vinieron hasta él, convirtiéndolos en algo.